Así la pareja, Pablo Daniel. Arriesgarse. El que no arriesga no gana. Dar el todo por el otro. Un rabino que no tiene deudas no tiene proyectos. Acá hay dos mil dólares. Estarían faltando 148 mil. No había alguien judío para pedirle plata que le diera un poquito de pudor, rematar un templo. Puedo ofrecerle $500. ¿Puedo ofrecerle $1000? Igual no hace falta que apeles a la culpa. ¡Al amor, morarón. Yo tengo que volver en seis meses a Taiwán. ¿Por qué no venís conmigo? Estoy buscando un rug. Tengo un rugazo pequeño. ¿Es chica en serio? I want to close y si tuyo! ¿Vos sabés lo que es tu mamá con WhatsApp? Mi amor, tres minutos 20 de audio. ¿Entonces el chico al que no se le elevaba la jalá? No, un poco igual se me elevó. O sea, quedó como una matzá dulce. Sí. A lo mejor nunca tengas tiempo para esta familia. ¿Hace falta un equipán de San Lorenzo? Bien. Aprende de rápido. Cuando entramos en Shabbat, entramos todos en una dimensión distinta.